Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario más Rabbids Spark of eh, Me he liado ahí un poco. Bueno, eh, deciros, eh, he potenciado. He potenciado un poquito a los Rabbits que tengo ahora mismo. ¿Vale? Y les he dado, como veo, que no se recupera la vida de, de los, de los rabbits, os muestro rápidamente. Eh, le he dado en el árbol de habilidad a los, a los cuatro rabbits que tengo. El, este punto que hace que se cure de la salud al, tras las batallas, un 15%. ¿Vale? Simplemente mencionar eso, luego pues, lo que he considerado más oportuno. Y he mejorado los Sparks de estos tres. Porque, como ya sabéis, estos ya están a nivel 4, los enemigos. Así que me van a costar un poquito más. Prefiero no tirar por, porque os dije que iba a ir todo el lado izquierdo, me va a costar lo mío, pero vamos a, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Estoy grabando esto a continuación, como os podéis imaginar. Vale, este de que era débil de lodo, perfecto, esto con la picha y este quemaduras, no tengo nada de quemaduras y este... Tiene pinta de descarga. Vale. Es que no lo recuerdo bien, ¿eh? He jugado por medio Pokémon, Guardian Tales... Así que con la picha tengo que venir y darle a estos del tirón. Me lo traeré para aquí, pero yo creo que... No me va a ser suficiente. Vamos allá. Vale. Eh, con la picha, si me pongo aquí... Les doy a los tres. Así que ni tan mal. Por ahora no... Esto... Con esta tampoco llego. Vale, tengo que acercar un poquito más a, a la señorita Peach. Aquí creo que llego para hacer salto. Vamos a ir a por los grandullones. Ay, ah, solo le doy a uno, el acelerón. Que le, le, daba, le podía golpear a los dos Oh, no me dejas pasar No me lo puedo creer Que no me dejes pasar Vale, mmm, en vez de activar Protección, vamos a darle agotamiento Vamos a darle el agotamiento Que nos será mejor A estos tres Y... Vale, todavía no vamos a Disparar con este Ah, por cierto, compré un par de eh... ¿Qué compré? Compré un par de objetos... Ah, de cartas curativas Vamos a hacer lo mismo Acelerón Y a esta le puse la caída de recuperación Vale, que nos lo comenté Y con la picha ya puedo activar esto A ver, pitch, quieta No, no, atacar todavía no Vamos a activar primero el lodo Perfecto. Con este puedo golpearles así. Le haría un poquito trayendo al Rabbit Luigi no pudiendo sacarlo. Pero bueno. ¿Me interesa darle a esto para mover a Rabbit Luigi antes de atacar? Creo que sí, ¿no? Porque aparte les puedo tirar. Vamos a activar esto. Les puedo tirar y hago un poquito de daño extra. Vale, con esta nada, y con este, por poco que sea, apenas es que el este, mm. vamos a atacarle, vamos a poner aquí lo máximo que puedo. Y me queda solo esta uf es que no sé cuál me interesa más matar Creo que voy a matar a este Creo que voy a matar a este primero Vamos allá Este es de un agilerón, puedo matarlo Vale, y ha fallado ahí, así que perfecto ah, Activó la habilidad Así que nos mata Oye, oh, eh, nos trae a todos. ¡Qué perro del infierno! ¿En serio? ¿En serio? Voy a activar la curación a todos. Y le hago el acelerón, no le mato. Creo que me compensa. Acelerón con este... Hacer nada, bueno, poquito a poco Poquito a poco Uff Mucho daño para Piche ¿eh? Sale otro de estos, ¿tengo que matar a todos? No, ¿verdad? Hey, duele. Ostras, y tanto que duele no vale. ¿Tengo que matar a todos? No, tengo que matar No, me la mata, me la mata, me la mata Y ya estaría, ¿no? Derrotar a cuatro enemigos, ya está. ¡Uf! ¡Ay, ¡Ah, el salto! La curación antes de disparar. ¡Qué rabia! Mierda, y con Peach. A ver. ¡Déjate, gente! Hey! Lo estoy haciendo fatal con las monedas, eh Mierda, salto ahí no cojo nada <risa> Bueno Vale Con nivel menos, oye Nuevo nivel máximo de los Spark. Vamos aquí. Nivel 4 ahora. Otra vez. Bueno, nivel 4 no está mal. Vamos a ir otra vez por el lado izquierdo. ¿eh? Vamos a ver. Árbol de habilidades, personalizar es interesante, es interesante el, el poder distancia, sobre todo lo de rebote me interesaría, alcance de movimiento, creo que voy a darle a salud extra, Sí, vamos a darle a salud extra y salud extra, dos de salud extra, y de spark, este me va a interesar, maestro gorrinil, se lo voy a cambiar por el exoescudo. y lo vamos a mejorar al nivel máximo porque este que nos dé una gorrinadora de más nivel nos va a ayudar. Luego atrás claramente esto tú, tú, tú, tú, tú, más dañito puede ser interesante pero creo que nos va, nos va a hacer falta después. Vamos a héroes. Pitch. Vamos a personalizar. Creo que voy a gastar lo mismo. Más salud en, en todos. En todos los héroes. Vamos a darle salud. Luego como se pueden reiniciar no pasa nada. No tengo más personajes. Así que vamos con esto. Vale. Ahora hay que plantear bien el equipo. ¿Vale? Porque la recuperación y demás. Veis, es que... Vale, eh... rabbit Rabbid Peach sí que se ha curado, pero la Peach está tocadita. Coger un par de estos igual me viene bien para curarlos. Vamos a coger dos. Y les curo, pero... Aunque sea Peach. Puedo darles a curar. Vamos a... Objetos. Vamos a curar. No puedo usarlos fuera de combate. Vale. 75% de curación. Me dan aquí 510 para los Sparks. Interesante. Interesante. La verdad. Luna maligna. Vamos allá. Llevamos 14 minutos. Igual no tenía que haberme metido. Derrota a las gorrinadoras. Lo primero de todo... De que son débiles de lodo. Vale. Y tenemos por aquí esto que. Tengo que matar solo a siete gorrinadoras. Bueno, solo. Ya me entendéis vosotros. Vale, vamos paso a paso. Vamos a ir con paciencia. Vamos a ir con este equipo. Lo primero. Ay, que no tengo curación. Ah, sí, con esta. Claro, ya me estaba yo rayando. Curación. ...ondas sanadoras... ...claro... ...y... ...con esta... Mm, mm, ...vamos... ...vamos, vamos, vamos... ...a ver, con esta no puedo moverme más... ...y con esta me interesa moverme con Rabbid... ...este... ...creo... ...y dónde me puedo proteger... ...como no me atacan desde lejos... Me voy a meter aquí. Me protejo aquí. Activo. La gorrinadora. Invocamos la gorrinadora. Les tira fuera. Perfecto. Ay, no ataco nada. Aquí. ¿Y aquí? No llego a atacarles. Qué rabia. Bueno, me vamos a, no vamos a atacar, porque no puedo, básicamente. Con esta. Me interesa caer al lado de Peach. Para curarla. Por poco que sea. No alcanzo nada. Así que me voy a quedar aquí. Con esta. Me quedo aquí. Con esta sí que puedo atacar un poquito más. Me quedo por aquí. Me da un poquito igual, porque estas no atacan de lejos. No sé qué daño hace eso, pero bueno. Vamos a darle... Este, que es de lodo... Dijimos de lodo, ¿no? Le hacía daño. Le ataco a esto. A ver si pongo... Como no me atacan de lejos... Ahí le mato, ahí le mato. Claro que sí. A ver, supongo que me atacarán a la otra gorrinadora. Así que no debería haber fallo. Qué pena que no le pueda dar con esto. Y con esto tampoco. Qué pena. Se me va a quedar ahí a tiro de piedra. Vale, eh, turno del enemigo. No hay más. Lo que os dije, me atacará la coordinadora. No hay problema. Se lo tiran fuera... ¡Buah! ¡Qué de lujo eso! ¡Qué deluxe, Rey! A ver, me interesa seguir curando a estos dos. Así que vamos a caer aquí. Me da un poquito igual... Que no ataque esta, la verdad. Esta se puede mover así... Y le ataco. Uy, me queda ahí un poco vendido. Pero bueno, como no atacan... Si le hago esto... Les cojo a los tres. Así que vamos a omitir. Y... Desde aquí... Solo puedo dar la S. Pues... Nada, le damos. Esta no puedo, ese no se mueve. Eh, creo que no llega. No voy a gastar todavía la protección. Vamos a darle 53 de daño, no es mucho. Y ya está. No llega. ...salta y no llega... ...se van acercando las otras... ...me beneficia... ...oh, y nos atrae a todos... ...no me lo puedo creer, qué mala suerte... ...buah, y ya empezamos con esto... ...espera... ...acelerón doble... ...y a este... ...recogemos... ...y lo tiramos... ...antes de que nos genere... ...un problema... Hacemos esto. Con esta... A ver, me puedo acercar... Con Peach... Y esta ya puede saltar. Con esta... Vamos a hacer acelerón. Vamos a activarnos esto para tirarles fuera... Con esta tengo otro acelerón No, no tengo otro acelerón Ahí pensé que tendría otro acelerón ¿Dónde está la otra gorrina? Vamos a matar a este ya y me lo he quitado encima Vale Vale Ah, puedo atacar a esto, no me acordaba que puedo atacar a esto, vale. Pues vamos a atacar a esto. No me salen más enemigos de aquí cerca, aunque me podía beneficiar, pero bueno. Eh, vamos a activar la protección, por lo que pueda suceder. Creo que es innecesario completamente. Aquí no llego a nada. Y con este tengo salto, tengo salto. Pues vamos a saltar, ¿no? Tengo aquí protecciones Va, un poco sin, sin más Le matamos Uf, y me quedo sin protección Pero bueno, un poquito igual y esta no puede atacar, así que nada. Vamos a pasar el, el turno a esa gorrinadora que se va a acercar. Y ya está. Vale, con esta me acerco aquí. Ah, no, espera, que tengo que acercar a la Rabbit. Vamos con Peach. Aquí ya estamos para el salto. Vamos a acercar a Rabbit también. Más que nada por la curación que os decía antes. ¿Cura Peach? Creo que no. ¡Qué burro! No cura Peach. Vamos a curar con esto. Very important. La recuperación, ¿eh? No llego a golpearla, ¿verdad? No. Con Peach nos podemos acercar. Lo máximo posible. De... Ataque lodo. Y por poco que sea... A ver, vamos a ver si con... Con Peach me puedo acercar lo suficiente para que este le pueda dar un acelerón. No, no llego al acelerón, pero bueno, le doy lo suficiente... Para que piche ahora pueda acabar con ella. Perfecto. Se finí. Solucionado. Ay, monedas. No me acuerdo cuál era el botón para que la cámara fuese siempre detrás tuya. Ah, que me quedé ahí atascado. Se abren por aquí, más monedas ¿Dónde estáis? Moneditas Bueno, 252 No sé cuántas he cogido en verdad 25 monedas, prisma y 510 de tal, más curación del 75%, igual no era tan necesaria, no me he acordado de la curación Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal Estamos ya en el nivel 5, uh, solo me deja el centro, ¿eh? Solo hay opción del centro No hay nada de... sí hay de oferta, pero a mí me interesa lo que tenemos por ahora Vale, eh, ¿qué tenemos aquí?